nuevamente, aquí estamos en la segunda edición de este Campeonato Internacional de Formas Online 2020 Bienvenido Stefano Gracias a Onín, aquí estamos firmes para otras ocho categorías Bien, entonces no perdemos más tiempo y nos metemos de lleno en este Campeonato Internacional Categoría Primer y Segundo Dan Senior, Veteranos, Masculino Competidor Número 1 Mariano Alonso Edad 47 años Graduación Primer Dan Representando a Argentina, compite con Chiku. Chiku es una forma exclusiva de la Global Taekwondo Federation. Fue creada por el Grand Master Park chun t para la GTF. Saludos, Chariot. ¿Quién es? Chumbi. Sí. Ya. Paro. Chumbi. Pues es. Sí. 6, 5 y medio. 5, 5 y medio. 5 y medio. Saludos. ¿Chariot? ¿Quién es? Competidor número 2. Nasratula Nasrat. Edad 35 años. Graduación, primer dan representando a Afganistán compite con Pown Pown es la segunda forma de cinturón negro primer dan tiene 36 movimientos Saludos Chariot ¿Quién es? ¡Tengo! ¡Chumbi! Jueces 7 6 7 y medio 6 7 Saludo Chariot, quién es ¡Tipo! competidor número 3 Germán Barcala edad 54 años graduación primer dan representando a Argentina. Compite con Gebeck. Gebeck es la tercera forma de cinturón negro, primer dan. Posee 44 movimientos. Saludo. Cheriot. ¿Quién es? ¿Chumbi? Sí. ¡Ya! Cumbe. Pues es 5 sí, y medio. 6, 7, 6 y medio. 6 y medio. Saludo. Cheriot. Competidor número 4, Javier Ynostrosa. Edad 44 años. Graduación segundo dan, representando a Chile. Compite con... Wiam. Wiam es el seudónimo del líder del movimiento independentista coreano de 1919. Tiene 45 movimientos. El diagrama representa el espíritu indomable que Wiam demostró dedicándose a la prosperidad de la nación. Saludos. Chariot. ¿Quién es? Sí. paro chumbi pues es sí 6 5 y medio 6 y medio 5 y medio 5 y medio Un saludo chariot quién es competidor número 5 Fernando Cachiola edad 49 años Graduación Segundo Dan, representando a Argentina. Compite con Kodang. Kodang es la tercera forma de cinturón negro Segundo Dan. Es una forma retirada del taekwondo tradicional. Posee 39 movimientos. Saludos. Chariot. es? Chumbi. cumbe. Pues es 5. Sí. 5 y medio. 5 5 5 6 Saludo, Chadiot. ¿Quién es? Así ha quedado la tabla de puntajes finales. ¡Vamos a la entrega de premios! Tercer puesto, Javier Inostroza. Segundo puesto, Germán Barcala. Primer puesto y ganador de la categoría, Nasratulá Nazrat. Veamos cuál es la siguiente categoría. Categoría, GUPS, Blanco Amarillo, Adultos, Senior Femenino. Competidor número 1, Ana María Arroyo González. Edad, 17 años. Graduación, noveno U. Cinturón, blanco, punta amarilla. Representando a México, realiza la forma Chonghi. Chonghi es la primera forma que se aprende. Literalmente significa el cielo y la tierra. Interpretado como la creación del mundo o el comienzo de la historia humana. Saludos. ¿Chariot? ¿Quién es? Sí, ya. Paro. Chumbi. Pues es... Sí. Ya. Siete. Seis. Seis y medio. Seis y medio. Seis. Saludos. Chariot. es! Competidor número 2 Cristina Juste Gallegos. Edad 41 años. Graduación. Octavo U. Cinturón amarillo. Representando a España. Compite con Dangun. Dangun es nombrado así por el legendario fundador de Corea. Tiene 21 movimientos y es una forma de la graduación de octavo cinturón amarillo. Saludos, Chariot. ¿Quién es? Chumbi. Si. Ya. 6, 5 y medio, 5 y medio, 5 y medio, 5. Saludos, Chariot. es? Competidor número 3, Sofía Berish, Edad, 30 años, graduación, séptimo U, cinturón amarillo punta verde, representando a Argentina. Compite con Dosan. Dosan tiene 24 movimientos. Es el seudónimo del patriota coreano An Chang-go. Los 24 movimientos representan su vida entera, la cual dedicó a fomentar la educación en Corea y su movimiento de independencia. Saludos, Chariot. ¿Quién es? Chumbi. Sí. Ya. Paro. Chumbi. jueces Sí, Ya. Seis y medio. Siete. Siete. Siete. Siete. Seis y medio. Saludo, Chariot. ¿Quién es? Vamos con el siguiente competidor. Mari Carmen Molina Segura. Edad. 40 años. Graduación. Octavo U. Cinturón. Amarillo representa a España. Realiza la forma Dangun. El color del cinturón amarillo representa a la semilla de la cual brota la planta. Simboliza cómo el conocimiento del taekwondo es colocado en el estudiante. Saludos, Chariot. ¿Quién es? Chumbi. ¡Sí! ¡Ya! 6 6 y medio 6 5 y medio 5 y medio Saludo, Cherió. ¿Quién es? Así ha quedado la tabla de puntajes finales. Y vamos a la entrega de premios. Tercer puesto, Mari Carmen Molina Segura. Segundo puesto, Ana María Arroyo González. Primer puesto y ganador de la categoría, Sofía Berish. Vayamos a la siguiente categoría. Categoría Blanco-Amarillo Infantiles-Masculino Competidor número 1 Andy Morales Edad 9 años Graduación Decimogup Cinturón Blanco Compite por España Va a realizar Sayu Shirugi Recordemos que Sayu Shirugi y Sayu Maggi son los ejercicios enseñados al alumno de la graduación de Decimogup Cinturón Blanco Tanto Sayu Shirugi como Sayu Maggi Poseen siete movimientos. Saludo, Chariot. ¿Quién es? Chumbi. Sí, si. ya. Paro. Chumbi, jueces. Sí, si. ya. Cinco y medio. Cinco y medio. Seis y medio. Siete. Seis y medio. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Competidor número 2. Darián Coralo Caro. Edad 9 años. Graduación décimo Gup. Cinturón blanco. Representando a Argentina. Compite con... Sashu El color blanco del cinturón representa la inocencia del alumno que comienza a practicar. Es una hoja en blanco debido a que el estudiante no posee conocimientos. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién Chumbi. Sí, ya. Sí. Paro. Chumbi. ¿Pueses? Sí, ya. Seis. Cinco y medio. Seis y medio. Seis y medio. Seis. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién Competidor número 3. Vicente Cerna, Edad 8 años. Graduación noveno Gup. Cinturón blanco punta amarilla. Representando a Chile. Compite con Chonghi. Chonghi es la primera forma que se aprende. Tiene 19 movimientos. Saludo. ¿Chariot? ¿Quién Chumbi. Sí. ¡Ya! Seis y medio. Seis y medio. Siete. Siete. Siete. Saludos. chariot. ¿Quién es? Así ha quedado la tabla de puntajes finales. Y vamos a la entrega de premios. Tercer puesto, Darián Coralo Caro. Segundo puesto, Andy Morales. Primer puesto y ganador de la categoría, Vicente Serna. Veamos un mensaje especial y continuamos con las categorías. Buenas tardes a todos, mi nombre es Virginia Miseli, soy sexto Dan, formo parte del Consejo Argentino y represento a la República Argentina. Quiero mandar un saludo a todos los alumnos del mundo de la GTF y felicitar especialmente a los competidores inscriptos en el primer campeonato internacional de formas online 2020 de la GTF que a pesar de la pandemia, siguen practicando y superándose día a día. Además, los invito a suscribirse al canal de YouTube de la GTF. Les deseo muy buena suerte a todos y muchas gracias. primer dan juveniles 13 y 14 años femenino competidor número 1 sviatosara smartina edad 13 años graduación primer dan representando a rusia compite con chiku chiku es la cuarta forma de cinturón negro primer dan esta forma tiene 30 movimientos saludos chariot ¿Quién es chumbi ¿Quién paro. Chumbi. jueces, es. Sí. 6 y medio. 7. 7. 6. 6. Saludo. Chariot. ¿Quién es? No. Competidor número 2, Seinep Keskin, edad 14 años, graduación primer dan. Representa a República Turca del Norte de Chipre. Compite con Poum. Poum es el seudónimo de un leal poeta llamado Chong Mong alrededor del año 1400, quien también fue un pionero en el campo de la física y un intelectual. Saludos, Chariot. ¿Quién es? Chumbi. Sí. Ya. Chumbi, jueces. Sí, ¡Ya! Cinco, cinco, cuatro y medio, cuatro y medio, cinco y medio. ¡Saludo! ¡Chariot! es? Así ha quedado la tabla de puntajes finales. Y vamos a la entrega de premios. Segundo puesto, Zeynep Keskin. Primer puesto y ganador de la categoría, Sara Smartina. Vayamos a la siguiente categoría. Categoría. Primer y segundo Dan. Juveniles. 15 a 18 años. Femenino. Competidor número 1 Delfina Reynoso. Edad 18 años. Graduación. Segundo Dan. Representando a Argentina. Compite con Kodan. Kodan es la tercera forma de cinturón negro. Segundo Dan. Es una forma retirada del taekwondo tradicional. Posee 39 movimientos. Saludo. Chariot. es Chumbi. Sí. Ya. Jueces. Sí. 5 y medio. 5 y medio. 6. 6. 6 y medio. Un saludo. Chariot. es? Competidor número 2. Hatiche Alianak. Edad 15 años. Graduación. Primer dan. Representando a República Turca del Norte de Chipre. Compite con Boun. Boun tiene 36 movimientos y su diagrama en forma de línea recta representa una lealtad inquebrantable al rey y al país al final de la dinastía Corio. Saludos, Chariot. ¿Quién es? Chumbi. Sí. Paro. Chumbi. Jueces. Sí. ¡Ya! 5 Cinco. Cinco. Cinco. Cuatro y medio. 5 Saludo, Chariot. ¿Quién El siguiente competidor es. Brisa Cachola. Edad 16 años. Graduación primer dan. Representando a Argentina realiza la forma Chiku. Chiku es la cuarta forma de cinturón negro Primer Dan. Recordemos que si bien es una forma que actualmente se enseña en Primer Dan, originalmente su incorporación a la GTF fue en la graduación de Primer Goop, cinturón rojo, punta negra. Saludos. Chariot. Hyune. Chumbi. jueces Sí. 5 y medio. 5. 5 y medio. 5 y medio. 5 y medio. Saludo, ¿Sheriot? ¿Quién es? Competidor número 4. Alina Serisheva. Edad 15 años. Graduación primer dan. Representando a Rusia. Compite con Chiku. Chihu es la cuarta forma de cinturón negro Primer Dan. Tiene 30 movimientos. Chihu es una forma exclusiva de la Global Taekwondo Federation. Saludos. ¿Chariot? ¿Quién es? Chumbi. Sí. Zumbi. ¿Jueces? Sí. ¡Ya! 6, 7 y medio, 7 y medio, 5 y medio, 6 y medio. Saludo. ¿Sariot? ¿Quién es? Wow. Competidor número 5. Virginia Oviedo, edad 17 años, graduación primer Dan, representando a Argentina. Compite con... Gebek es la tercera forma de cinturón negro, primer Dan. Esta forma lleva el nombre del gran general Gebek, de la dinastía Bakche, 660 años antes de Cristo. El diagrama representa la severa y estricta disciplina militar impuesta por el general Gebek. Saludos, chariot. ¿Quién es? Chumbi. Sí. Ya. Paro chumbi, jueces, es sí, ya, 5, 6, 5, 6 y medio, 6, saludo, chariot, june, competidor número 6, Neir seringos edad 16 años, graduación primer dan, representando a República Turca del Norte de Chipre. Compite con Poun. Poun es la segunda forma de cinturón negro, primer dan. Tiene 36 movimientos. Saludo. Chariot. ¿Quién es? Chumbi Paro. Chumbi, jueces Sí. 5 Cinco y medio, cinco y medio, cinco y medio, cuatro y medio, 5. Saludo, Chariot. ¿Quién es? Así ha quedado la tabla de puntajes finales.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 Primer puesto y ganador de la categoría, Alina Serilleva. Veamos cuál es la siguiente categoría. Categoría, primer dan, juveniles, 15 a 17 años, masculino. Competidor número uno, Bautista Cravena, edad 15 años. Graduación, primer dan, representando a Argentina. Compite con. Wange. Wange es la primera forma de cinturón negro, primer dan. Es el nombre del famoso Wange Towang, el décimo noveno rey de la dinastía Koguryo, quien recuperó los territorios perdidos, incluyendo la mayor parte de Manchuria. El diagrama representa la expansión y recuperación de los territorios perdidos. Saludos, chariot. ¿Quién es? Chumbi. Sí. Paro. Chumbi, jueces, si sí. 5 y medio, 5, 5, 4 y medio, 4 y medio. Saludo, chariot, quién es. Competidor número 2, Arda Aslan Osturk. Edad 15 años, graduación Primer Dan, representando a República Turca del Norte de Chipre. Compite con Gebek. Gebek es la tercera forma de cinturón negro, Primer Dan. Posee 44 movimientos. El diagrama representa la severa y estricta disciplina militar impuesta por el general Gebek. Saludos. ¿Chariot? ¿Quién es? Chumbi. Paro, Chumbi, jueces sí, ya. Seis y medio, seis, siete, seis y medio, seis y medio. Saludo, chariot, quién es? Que Competidor número tres, Mario Acuña, edad 16 años, graduación primer dan, representando a Argentina, compite con Chiku. Kiju es una forma exclusiva de la Global Taekwondo Federation. Fue creada por el Grand Master Park Chun-Te para la GTF. Saludos, Chariot. ¿Quién es? Chumbi. Sí. Chumbi. Weissis. Si. 6. 5. 5 y medio. 5 y medio. 6. Saludo. Chariot. Quiene? Competidor número 4, Michil Sia. Edad 17 años. Graduación primer dan, representando a Rusia. Compite con Chiku.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 pues es. Sí. ya 6 y medio, 7, 8, 7, 7. Saludo, Cheriot. ¿Quién es? Competidor número 5, F. Gulé, edad 16 años. Graduación primer dan, representando a República Turca del Norte de Chipre. Compite con. Boon.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 Paro, chumbi, jueces, sí 5 y medio, 6, 5 y medio, 4 y medio, 5 y medio, saludo, chariot, ¿Quién es? Competidor número 6, Ignacio Rodríguez, edad 17 años, graduación primer Dan, representando a Argentina. Compite con... Wangge. Wangge es la primera forma de cinturón negro, primer dan. Es el nombre del famoso Wangge To Wang, el décimo noveno rey de la dinastía Kogurio. Los 39 movimientos se refieren a las dos primeras cifras del año 391 d.C. Que fue el año en el cual Wangge se convirtió en rey. Saludos. Chariot. ¿Quién es? ¿Chunbi? Sí. Cumbe. ¿Pues es? Sí. 5 y medio. 6. 7 y medio. 6. 6 y medio. Saludo. ¿Sheriot? ¿Quién es? Así ha quedado la tabla de puntajes finales. Y vamos a la entrega de premios. Tercer puesto, Ignacio Rodríguez. Segundo puesto, Arda Aslan Osturk. Primer puesto y ganador de la categoría, Michil Sia. Veamos un mensaje especial y continuamos con las categorías. Mi nombre <tose> es Khodobandi, soy el señor Abdelmajid, soy la Federación Teguando y GKF. Soy la Federación Teguando y GKF de Afganistán. ویژاسونی تگوندوی جی تی ایف بیشتر از شانزده سال میشود که در افغانستان فعالیت میکند و در طی این سالهاست ها دستاورت خوبی از مسابقات میلی و المللی در کارنامه های خود داشته است در این واخیه که تمامی جهان را ویروس کویت نزده فرا گرفته است اما ورزشکاران هیچ معانی را صدر رای خود قرار نداده بلکه همیشه با فعالیت‌های های ورزشی فش ادامه داده اند. وزشکاران فدرسیون تیگوندوی جی تی اف افغانستان نیست تمینات فش را در خانه های فش بپش نبردند. قسمی که برای همگان معلوم است بیشترین فعالیت های حضوری ورزشی در جهان به حالت تعلق افتیده است. با وزشکاران به صورت انفیرادی در خانه ها بسیاری از طریق آنلاین و تمرینات خود ادامه میدادند در این اواخر فدراسیون تیگوندوی جی‌تی‌اف آمریکای شمالی مسابقات آنلاین فارم را برگزار نموده بود که در این مسابقات هشت کشور جهان اشتراک نموده است از جمله آمریکای شمالی روسیه قبرس چیلی، آرژانتین مکزیکو اسپانیا افغانستان و همچنین ما در این مسابقات اشتراک داشتیم این را یک دستاورد خوب برای فدراسیون تیگوندوی جی‌تی‌اف افغانستان میدانم و باور دارم که در اولین مسابقات جانی آنلاین فدراسیون تیگوندوی GTF تی اشتراک نماید و یک دستاورد خوبی برای ورزش افغانستان میباشد در این مسابقات 11 تن از ورزشکاران افغانستان اشتراک نموده و کامیابی همشان را از خداوند خواهانم و این دستاورد را برای همه خانواده ورزشی کوچباد یک فال نیک دانسته مبارک میگویم در آخر از رهبری فدراسیون تکواندو GTF امریکای شمالی تشکری می نمایم بابت برگزاری این نوع مسابقات و تمامی شما ورزشکاران و ورزش دوستان میتوانم این مسابقات را از طریق کانال یوتیوب فدراسیون تکواندو GTF امریکای شمالی تماشا نمایید Buenas tardes, Ustad Abdel-Majid Donushou, Reyes Federación GTF Afghanistan. categoría Segundo Dan, Señor, Veteranos, Femenino. Competidor número uno, Ana tuisus edad 43 años, graduación Segundo Dan, representa a República Turca del Norte de Chipre. Compite con Poun. Poun es el seudónimo de un leal poeta llamado Chong Monchu, alrededor del año 1400, quien también fue un pionero en el campo de la física y un intelectual. Saludo. Chariot. ¿Quién es? Chumbi. Sí. ¡Sí! Paro. Chumbi. ¿Pues es? ¡Si. Sí. Ya! Cinco y medio. Cinco y medio. Cinco y medio. Cinco y medio. Cinco y medio. ¡Saludo! ¿Chariot? ¿Quién es? Competidor número dos. Valeria Picera. Edad 47 años. Graduación segundo dan. Representando a. Argentina. Compite con Chong Han. es la segunda forma de cinturón negro, segundo Dan. Posee 52 movimientos. El diagrama simboliza una T mayúscula. Contrario a muchos tules de cinturón negro, el diagrama no posee significado. Saludos, Chariot. ¿Quién es? Chumbi. Sí. Ya. ¡Paro! ¡Chumbi! pues Sí. ¡Ya! ¡Seis! ¡Cinco y medio! ¡Cinco y medio! ¡Seis! ¡Seis! Un ¡Saludo! chariot, ¡Quién es! Competidor número 3 Elena Pacomova, Edad... 43 años, graduación Segundo Dan, representando a República Turca del Norte de Chipre. Compite con Kodan. Kodan es la tercera forma de cinturón negro Segundo Dan. Posee 39 movimientos. Es el seudónimo del patriota Choman Shik, quien dedicó su vida al movimiento independentista y la educación de su gente. Saludos. Chariot. ¿Quién es? ¿Chumbi? Paro. Chumbi. Pues es. Sí. Ya. Cinco y medio. Cinco y medio. Seis. Seis. Seis y medio. Saludos. ¿Chariot? ¿Quién es? Así ha quedado la tabla de puntajes finales. Vamos a la entrega de premios. Tercer puesto, Ana Tuisus. Segundo puesto, Valeria Picera. Primer puesto y ganador de la categoría, Elena Pacomova. Veamos cuál es la siguiente categoría. Categoría Tercer Dan, Senior, Veteranos, Mixto. Competidor número 1, Lucas Arriola, edad 40 años, graduación Tercer Dan, representando a Argentina. Compite con Choyong. Choyong es la tercera forma de cinturón negro, Tercer Dan. Nombre del general Choyong, primer ministro y comandante de las Fuerzas Armadas de la dinastía Koryo en el siglo XIV. Posee 46 movimientos. Saludos. Chariot. es? Chunbi. Sí. ¡Sha! Paro. Chumbi. ¿Jueces? Sí. Ya. Seis. Seis. Seis. Seis. Seis. Saludo. Chariot. es? Competidor número 2. Humberto Esquivel. Edad 58 años. Graduación tercer dan. Representando a Argentina Compite con Yu Xin es la segunda forma de cinturón negro Tercer dan Su nombre proviene del general Kim chusin Comandante general durante la dinastía Silla La posición Chun Representa una espada desenvainada Por la mano izquierda Simboliza el error de Yu Xin Al seguir las órdenes del rey Y pelear con fuerzas extranjeras Contra su propia nación Saludo, Chariot. Chun B. Paró. Chumbi. ¿Jueces? Sí. Ya. 6, 6, 6, 5 y medio. 6. Saludos, saludo. ¿Chariot? ¿Quién es? Competidor número 3. Jonathan Lubrano, edad 35 años, graduación Tercer Dan, representando a Argentina. Compite con Yusin. Yusin es la segunda forma de cinturón negro, tercer dan. Los 68 movimientos rememoran las dos últimas cifras del año 668 a.C., año de la unificación de Corea. Saludos, chariot. ¿Quién es? Chumbi. paro. Chumbi. Pues es? Sí. 6. 6. 7. 6 y medio. 6 y medio. Saludo. Cheriot. ¿Quién es? Competidor número 4, Lyubov Gosteva. Edad 41 años. Graduación tercer dan. Representando a Rusia Compite con Samil Samil es la primera forma de cinturón negro Tercer dan Evoca la fecha histórica del movimiento Independentista de Corea del año 1919 Y los 33 movimientos Representan los 33 patriotas Que organizaron este movimiento Saludos Chariot. ¿Quién es? ¿Yumbi? Paro, chumbi, jueces, sí 5 y medio, 6 y medio, 6 y medio, 5 y medio, 6, saludo, chariot, yuné, competidor número 5, Gabriel Masitelli, edad 40 años, graduación tercer dan, representando a. Argentina compite con Samil. Samil es la primera forma de cinturón negro, tal Cerdán. Al igual que en los ejercicios fundamentales Maki, Sayumaki, Tuligi y Chongji, el diagrama de Samil tiene forma de cruz. Saludos, Chariot. ¿Quién es? Chumbi. Sí. Paro. Chumbi Jueces sí, Ya. Cinco y medio Seis Cinco y medio Cinco y medio Seis Saludo Chariot ¿Quién es? Competidor número seis Rafael Schmidt Edad 39 años Graduación tercer dan Representando a Argentina, compite con Choyong, nombre del general Choyong de la dinastía Corio en el siglo XIV. Choyong era respetado por su lealtad, patriotismo y su humildad. Posee 46 movimientos. Saludos, Chariot. ¿Quién es? Chumbi. Si. Sí. Ya. 6 y medio, 6 y medio, 7 y medio, 7, 7. Saludos, Chariot. ¿Quién es? Competidor número 7, Carlos González, edad 44 años, graduación, Tercer Dan, representando a Argentina. Compite con Samil. Samil es la primera forma de cinturón negro, Tercer Dan. El color negro del cinturón representa lo opuesto al blanco, significa la madurez y la eficiencia en el taekwondo del practicante. ¿Chariot? ¿Quién es? ¡Chumbi! ¡Sí! Jun B. ¿Jueces? Sí. 5 y medio. 6. 6. 5 y medio. 6. Saludo. Chariot. June. Así ha quedado la tabla de puntajes finales. Al parecer tenemos un empate en los resultados finales aplicando lo que dice el reglamento en caso de un empate como primera medida se quitan los máximos y mínimos puntajes de cada competidor y se vuelve a sumar aún así el empate persiste se recurrirá a la decisión de los jueces jueces sí, ya y tenemos un ganador Yubov Gosteva Saludo, Chariot, es? Vamos a la entrega de premios. Tercer puesto, Yubov Gosteva. Segundo puesto, Jonathan Lubrano. Primer puesto y ganador de la categoría, Rafael Schmidt. Gran desempeño de los competidores del día de hoy. Así es, le recordamos al público que se suscriba al canal de GTF Honor, active la campana de las notificaciones para que tú les avise cuando estrene un nuevo video. Si el video les gustó, no olviden darle like y dejen un comentario acá abajo. Bueno, volvemos a ver la próxima entonces. Aquí estaremos firmes. Bien, recuerden que en la GTF somos una gran familia. A cuidarse y nos volvemos a ver en la próxima misión.